Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir a Gran Canaria Accesible. Encantado, digo, con mucho gusto. Bueno, preguntarte qué tal, ves la experiencia. Oh, pues sinceramente estoy encantado, muy emocionado de estar aquí, agradecer al Cabildo y a las diferentes entidades, como han considerado a la Asociación de Personas Sordas, reconociendo nuestro derecho, ha sido un paso más que hemos conseguido en la comunidad sorda, eh, como nuestra federación y asociación, tenemos nuestro stand que está funcionando maravillosamente, estamos sensibilizando a las personas, han venido autoridades públicas, privadas, queremos concienciar a todas las personas ...porque lo que queremos es presentar... ...sabemos que hay diferentes discapacidades visuales... ...pero claro, la discapacidad auditiva es invisible... ...entonces queremos hacernos visibles... ...que sepan que tenemos barreras de accesibilidad... ...y estamos muy orgullosos de poder mostrarnos... ...y seguiremos luchando para derribar, derribar esas barreras, espero. Claro, es un dato muy importante este que nos transmite... ¿eh? ...de que es una diversidad sensorial poco conocida... ...porque es invisible. Claro, por eso mismo... Eh... Es lo que decía en el momento, que es una, hay diferentes discapacidades, pero la discapacidad auditiva es la más difícil, las barreras son las peores, porque la, la barrera de comunicación, eh, no hay adaptaciones para las personas sordas, las personas en silla de ruedas pues tienen sus adaptaciones, se pueden comunicar, las personas con discapacidad visual también se comunican, pero las personas con discapacidad auditiva tenemos problemas de comunicación, las personas sordas pues tenemos ese problema. Bien, y entiendo también que en estos espacios es un espacio propicio para encontrarse con otros agentes ...coordinarse y buscar el trabajo en red. Eh, eso es lo lógico, eh, de a, ayer y hoy pues, hemos contactado con diferentes eh, stands... ...otras entidades, eh, hemos compartido colaboración, experiencia... ...y este es el primer paso, unirnos aquí, que la sociedad nos vaya conociendo... ...siempre se sabe que existe la discapacidad auditiva... ...pero no saben las barreras que tenemos... ...y ahora se estarán dando cuenta y la gente se está asombrando y entendiendo... ¿Cuál es discapacidad? Acabamos de tener una conferencia, hemos invitado al presidente de la Federación Gallega, que se llama Ike Sartucha, y él ha estado pues, exponiendo la situación de las personas sordas, estamos encantados con él, y pues, las personas que han ido pues, las han recibido. ¿Estás contento con la receptividad de las instituciones canarias? Sí, sí, eh, realmente eh, sabemos que es una época que no, una etapa difícil, pero hemos recibido mucho apoyo. Hablamos aquí en la feria, hemos recibido muchas adaptaciones, muchas atenciones y la verdad que la atención ha sido perfecta. Hemos incluido intérpretes de lengua de signos, pero hemos tenido diferentes adaptaciones, guías de comunicaciones, la verdad que ha sido muy, muy bueno. Bueno, eh, promoverías que otro año más estemos aquí presentes, que podamos volver a hablar, que podamos volver a intentar la concienciación. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Estoy encantado que el próximo año estemos aquí, que la comunidad sorda esté presente dentro de esta feria, que en las siete Islas Canarias pues, tenemos tres entidades en nuestra provincia, en la provincia de La Palma, la federación, la asociación y también FuncaSor. Somos tres entidades que estamos colaborando para la accesibilidad de las personas sordas y estamos muy contentos. Muy bien, pues solo agradecerte que estés aquí, la labor, el compromiso con nuestra gente y nada, a seguir en el trabajo. Pues sí, eso, esperemos que sí, continúan la lucha y a conseguir los éxitos, lo mayor éxito posible. Muchas gracias. Muchas gracias.